Hablamos con el director de este bonito complejo, ¿no? Y que en esta rueda de prensa tan interesante que se presenta aquí, realmente eh, es fantástico. Vosotros ayudéis también eh, a promocionar el cine y esta cultura. ¿Qué tal te has sentido en esta rueda de prensa con tan personajes tan interesantes, ¿no? Como son escritores, psicólogos... Eh... Un placer, un placer estar en compañía de estas personas tan tan tan significativas, ¿no? Y, por supuesto, nosotros apoyar, ...100% y ratificar el apoyo... ...tanto a Estepona como a la cultura... ...esta vez como he dicho en la, en la rueda de prensa... ...de la mano de nuestra fundación, ONA futura que, ...que busca pues precisamente... Eh, ...desde una responsabilidad social corporativa... ...abordar temas... Eh, ...medioambientales, sociales... ...y culturales... ...y qué mejor ocasión que hacerlo pues aquí en Estepona... ¿eh? ...que es el, el, el sitio donde, donde mejor podemos desarrollar nosotros... ...esta actividad. Bueno, la película del exorcista... Eh, me imagino que la habrás visto, ¿no? Vamos a volver, la ve en la pantalla. También. La vi, estaré en, en, en la proyección, la vi y además para mí significó eh, una de esas películas que te ponen los pelos de, de punta, ¿no? Porque era joven y pues no era tan valiente como ahora. Entonces la verdad es que sí fue una de las grandes películas que la he visto ya en repetidas ocasiones. Gracias, eh. Nada ustedes, muchas gracias.